perdido. De San Andrés. Dice el flaco que en Emilio Prudón estaban tirando huevos, pero oye. No era que huevo que se tiraba No era, antes, huevo, era, era polvo. Harina, polvo blanco sí. y era masivo. Sí, y masivo. se veía un día festivo y un sí, día especial. Sí. La gente disfrutaba eso. Esos son de las tradiciones que han ido perdiéndose en este país. Día de San Andrés, eso, ah, eso era un día tú que, sabes que yo, tanto que... pequeñito yo me acuerdo. No, tú sabes que Eufemio Vargas, eh, y la Asociación de Comerciantes Mayoristas, para evitar que esa tradición se cayera eh, se cayera siempre para esta fecha, y mira que precisamente hoy es sábado, sí. ellos celebraban una especie como de convivencia o de compartir, una especie de fiesta que se llamaba Fiesta Blanca. ¿Cómo? Sí, que no o... era del PRD. No, no, Fiesta Blanca para... Eh, asociar ese color sí, con sí. el polvo que antes se tiraba a propósito del Día de San Andrés. Correctamente. ¿verdad? Sí. Eh, no sabemos si lo van a hacer hoy. Creo que sí, que hay una actividad en el mayorista, pero no creo que será eh, como la hacía Eufemia. Pero evidentemente... O sea, con el mismo sentido. La ¿verdad? tradición ha cambiado, se han perdido no solo esas, sino otras tradiciones que identificaban culturalmente... Bueno, las mismas Navidades han, han perdido la misma Navidades bastante que, intensidad. Que antes, ¿Eh? en las Navidades, los jengibres, los, los, los aguinaldos, eso ya se ha caído grandemente. La gente pintaba, los asopados Los azopados, la gente pintaba la casita, la serenata tempranito. Las alboradas. Las alboradas, eso se ha perdido. Entonces se han ido acuñando tradiciones norteamericanas. Por ejemplo, el Black Friday que ayer eh, puso de manifiesto el, el gran El Halloween. Consum, el Halloween. Que y uh, mira que a propósito del de, de Black Friday es eh, Que salido, hay mucho engaño en eso. Sí, decirte, claro, que muchísimo. Uh, Usan muchos triquiñuelas. Muchísimo. Y, y como este es un pueblo que se deja arrastrar fácilmente. Porque uno generalmente no conoce los precios. No se conocen. Entonces, como y, uno no conoce los precios, que tiene un artículo en una temporada, pudiéramos decir, normal, fuera de especiales. Entonces ellos pueden poner, no, que les rebajamos un 30%, un 40%, un 25% a un artículo. Que tiene el mismo precio. Que tiene el mismo precio. Entonces eh, ellos lo que hacen es que los rotulan. Los rotulan. Entonces vi un en, Vi un documental en un pueblito de España, donde una comerciante que no participa de esa tradición, sí. o de esa fiesta del consumismo capitalista, que los lo norteamericanos han exportado al mundo entero, al prácticamente. Al mundo entero, sí. Ella decía precisamente eso que tú estás diciendo: que muchos comerciantes y muchas eh, eh, cadenas de tiendas se aprovechan de la falta de información del consumidor para poner en ofertas determinados artículos que determinan no siendo Chino, oferta nada. Yo fui esta semana a cobrar una publicidad a un sitio. It. Y siempre que voy hablo con los empleados. ¿Y relajan conmigo. Sí. Y una muchacha se le zafó, empleada, me dijo, mira Omar, ellos hay un truco, yo sé por qué lo digo, que no son los precios y que, que le quieren vender al público. Y el público, yo sé por qué lo o sea, ella me quiso decir que en el negocio de ella, ella dice eso porque ella lo ha visto sí, en el sí, negocio, está, está ahí. Está ahí. Está bien, está el cuidado. Y tú sabes que, que, que siempre nosotros hemos hablado, hay que cantar la cosa entre líneas. Ella entre líneas, claro, te dejó claro, ver. Claro, claro, claro. Entonces entiendes? hay un movimiento más también a nivel mundial que está tratando de contestar a esa manipulación vía la publicidad. Sí. de que la gente consuma. Oye, que es un delito, ellos han condenado Pero, por publicidad falsa. Sí, claro. Eh, engañosa. No, no, porque eso es una estafa. Es etapa. mal equipo. No, eh, eso es una estafa. En el estadio Quisqueya uno de los equipos lo condenaron una vez que sí. anunciaron que iba a haber un qué yo cuánto por ciento sí, de, de entradas gratis. Y, y, y tales artistas y, no lo, y no lo llevaron. Y entonces se quejaron. Es porque eso es una estafa. Eso es una estafa. Porque cuando yo te propongo a ti que asistas a un sitio porque hay esta atracción sí. y de repente tú sin comunicarme previamente a mí que la atracción se desmontó, entonces tú me estás Estapando. estafando. Así mismo es. ¿eh? Pero entonces hay un movimiento mundial que está llamando a la gente a que no se dejen gatusar. Sí, sí debe de ser. Y, y que no consuman de manera compulsiva. Sí, sí, porque sí. Porque eso es lesivo para la economía familiar. Claro porque, porque hay gente que compra televisores. Sin poder. Sin poder y teniendo. Y teniendo, por eso es lo que te digo. Si no yo quiero y uno nuevecito, eh. Porque hay una competencia del consumo, sí. el sistema capitalista. Hay una estimulación. Hay una estimulación, les quima el dinero a los ciudadanos de alguna manera. Sí, sí. Es igual que la calidad también. La calidad. Ahora desde la tecnología, usted puede disfrutar en materia de lo que es el mundo de la imagen, de imágenes más nítidas, ¿verdad? Porque la ciencia y la tecnología ha permitido así. Sin embargo el instrumento, el aparato, el artefacto como tal, ni remotamente dura. Lo que duraban las famosas no, televisoras de tubo. No porque ahí entra ¿Eh? Eh, lo que se ha establecido como una norma y bueno, de, los del, amigos, sistema. Eh, del sistema capitalista la obsolescencia programada. Exactamente. ¿Qué quiere decir, amigos televidentes, la obsolescencia programada? Que es uno de los métodos que utiliza el sistema capitalista para vender y para sacarle dinero a la gente. De una u otra manera, que ante una bombilla, un bombillo de eso, de alumbrar, te podía durar 10 años. Ellos lo programaron que te dure X tiempo para que tú tengas que volverlo Incluso a comprar. Incluso te lo dicen. Te lo dicen. Esto tiene capacidad para eh, determinada cantidad de horas. Exacto. Lo dicen. Mira, es chino. Es un sistema maldito. Uno vive en el sistema capitalista, pero es un sistema maldito. Y cuando llega, cuando llega al proceso neoliberal... Es totalmente despojado de humanismo. Lo que importa es la ganancia. Mira, por ejemplo, que se está dando ahora con el sistema de la seguridad social, donde las ARS, sin ser médico ni enfermera ni nada, han acumulado más de 100 mil millones de pesos de ganancia, y donde seres humanos. De 2008 para acá. De 2008 para acá. Seres humanos van. Con fines de buscar asistencia médica y tienen que pagar muchísimo dinero no, extra que pagar, y no lo atienden tienen, y no le dan la tienen pensión. Tienen que hacer el famoso copago. Copago. Que es un dinero extra. Sin que em si tú no se lo das, el médico no. Sin embargo. No consulta. En una sociedad que no sea neoliberal, si el Estado tiene que gastar en, su, en un ciudadano para salvarlo. Dos millones. Dos millones. Tres millones. Diez millones. Diez millones lo gastan. Lo gastan. Aquí entonces, no, aquí lo dejan morir. Entonces, esa es la visión de un sistema de salud o sanitario centrado en el ser humano. Entonces, por ejemplo, hay que, muchas... Eh, la, la, la revuelta última que hubo en Chile... El resultado eh, el resultado es en resultado... En gran es, medida. En gran medida, eh, aquí se está copiando eso. No, el mismo sistema. El mismo sistema. El mismo. Fue traído por los moños, como dice los moños, el pueblo. Eh, exactamente. Entonces, son de las cosas amables televidentes que usted tiene que resistir de alguna forma. Si usted no puede, porque tal vez no comprende bien el problema, tiene que buscar la información. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Al sistema capitalista le interesa embrutecer al ciudadano. Claro, es más fácil Por, de dominar. Claro, porque en la medida en que el ciudadano es embrutecido, queda inermes, es decir, sin defensas, Así sin es. posibilidad, porque está embrutecido adrede de poder explicarse de manera racional, por qué tiene que comportarse de esta manera y no de la forma en como le están pidiendo que lo haga. Así mismo ¿eh? Entonces, es una cuestión clave, porque incluso antes nosotros en la escuela política de la que participamos, primero con los grupos estudiantiles, después con las organizaciones políticas en las que militamos, también después en el movimiento clubístico, así es. O sea, en todas esas escuelas en la que tuvimos oportunidad de aprender muchas cosas, incluyendo la capacidad crítica de discriminar entre las cosas que nos decían y establecer por qué no las decían así, ya hoy no contamos con esas no, así, escuelas así ni con esos espacios. Entonces ahora, ahora, ahora, ahora, en este momento histórico, si usted no termina construyendo desde la autoformación, desde la autoeducación, la habilidad en el desarrollo del pensamiento lógico para poder someter a valoración las cosas que escucha, usted definitivamente termina siendo un instrumento al servicio de intereses ajenos.